Bueno, vamos al tema central, mis amigos, de este día, del programa de mañana, valoración de la gestión. Amado, de la... Un, un segundito, sí, sí. tenemos una llamada y ah, entramos sí, al no. tema. Ah, vamos a ver, buenos días. buenos días. Buenos días. Buenos días. Es para decirle que a los muchachos que denuncien esa agua negra, el pueblo está llenito de agua negra, Atención Todas todos los condenes están llenos de agua negra. Atención y Ayúdennos en eso. Es Inapa que tiene que hacer su trabajo con es, eso. Ah, pues Inapa, yo creía que era Ale, porque. No, es Inapa. ¿Sí? No, eso le corresponde a Inapa. Sí, Inapa, Inapa, sí. claro. Y Inapa, mira, eso está mi miren, si ustedes caminan a pie, porque ustedes no caminan a pie, pero todos los contiene miren, es lleno de agua negra, por todos lados. Aquí no hay Dios. un sitio que no esté así. Bueno. Y a Francis que saludo para su papá y su mamá. Gracias. Que él es una persona muy, muy culta, que lo quiero mucho, esa familia, especialmente a Carolina y a su papá. Que oh, lo no. amo y beso para oh. ellos. Gracias. Ah. ¿Cómo es su nombre? Es. ¿Cómo? Dulce. Dulce. Sí. Muchísimas gracias, Dulce. dulce de, un abrazo muy grande, amor. <risa> ahí un beso. está. Saludo para la señora Dulce. Saludos para Dulce. No sí, sabemos a, si a es de coco o es de leche, el pero el público de nosotros es un público muy variado, de sí, sí. jóvenes. Sí. Hay una llamada ahí. Hay otra. Buenos días, y de diferentes puntos. Buenos días, de, de la provincia. Buen día. Aló. Bu sí, buenas. Buenos días. Adelante. Sí, estamos en línea, por favor. Sí, sí, está en el aire. Adelante, caballero. Ok, este, tengo una, preocupa una preocupación, sí, sí, sí. Ajá. y es que según escucho por ahí, el PLD eh, tiene, eh, tiene en sus encuestas que va a sacar un, un 70% de los cargos municipales, eso causa preocupación este, porque sabemos que un partido con el desgaste que tiene, y en un lejano está tercer la lugar, pueda sacar un 70% en las, las en las elecciones municipales. Según tengo informes de una persona, me han dicho que el fraude está en el voto electrónico. Cuando la persona va a votar, si el voto, cuando sale el comprobante, no sale a veces la figura por quién votaron ni el nombre. Entonces, supuestamente, ese voto se lo envían al partido del gobierno, cualquiera de los que está, que va en, el, en la boleta. Entonces, por otro lado, si mi está tan, tan bien como está, ¿por qué tuvo que valerse de del de, de, de, de, de alcalde que estaba anterior para poder llevar gente a actividades de, de Gonzalo Castillo? Gracias. Muchas gracias. gracias. Bueno, bueno, muchas gracias. Eh, creo que hay muchas imprecisiones en el sí, comentario sí. del amigo. Eso que él dice de que se lo mandan el voto, eso no es verdad. Y además, Pero... es bueno aclararle a él, sí. eh, al amigo. Que le mandan pa el voto gobierno, Parece ¿no? que, no, que no, es, no está bien informado. No, no, no. El padre. PLD, Pero bueno. aunque no le guste a mucha gente, no está en tercer lugar. Está en segundo lugar ahora mismo. El, eh, a nivel presidencial, quien está en primer lugar es el PRM y seguido del PLD. O sea, eh, querer llevarlo a un tercer lugar es, es una actitud desaforada de quien lo haga. No es cierto eso. Y el que le diga eso lo está engañando. Nosotros lo decimos para aclarar. Bien, bueno. señores, vamos entonces al tema central a propósito de las elecciones eh, alcalde, ¿no? Pronto serán ahora el 16, al acercarnos a las elecciones de nuevos funcionarios municipales. Arribamos a la fecha en que la gestión actual llega a su fin. Por ello, hemos decidido en analizar y ofrecer la opinión sobre la gestión del actual alcalde Alex Díaz. Recordamos, este periodo ha tenido momentos de muchos eh, matices aceptados por unos sectores condenados por otros, tomando en cuenta los aciertos y desaciertos. ¿Cómo valoran ustedes la gestión del alcalde de este municipio de San Francisco de Macorís, el señor Alex Díaz? Así es que vamos a ver Antonio Díaz Paulino, Alex Díaz. Vamos a ver eh, lo que ustedes opinan. Mira, creo que la gestión de, del alcalde Alex Díaz, como todo, ha tenido luces, antes, sombras. Antes que tú oh, continúes, bien. yo envié un video a, a Israel del Parque Ventura Simó. Ah, sí. Juan de Dios Ventura. Eh, Juan de Dios Ventura Simó. Ok. Eh, veo que también la tenemos en WhatsApp, que ayer no la... Veo que nos okay, manda. Ok, ok. Eh, está en WhatsApp inatable. En Pueden a verlo ahí. ahí Tiene está? audio. Una maravilla, el avión. somos avión. Es un avión comando de la, seg, de la Segunda Guerra Mundial. Sí, de la Segunda Guerra Es un mundial. comando. Era, so un, era, un avión, era un avión de, de, de medio calado que servía para transporte de, de, de, de, de pasajeros, vamos mm. a decir de tropas mm. en este caso. Pero en realidad está bien. bien y ya, bien. ya ese es real, sí, se ve sí, que... Esa es la verdad. No, mira, hay que... No, felicitar... no, es, no es el Hay que aclarar una cosa ah, con el perdón es un prototipo. No es el avión, es el, un prototipo a Ajá, escala, a más escala. pequeño que el normal. Sí, pero me refiero a que la imagen es real. No, no, la imagen sí. Exacto. No, no, es real, es real. Y la imagen sí. Sí. todavía no está terminado totalmente el parque. Hay que felicitar a la gestión del alcalde Alex Díaz, o destacar más bien, en el aspecto de la plazas y los parques. Como simulando gente adentro. Debe ser, debe ser. <risa> ser sí. Con Pueden... relación a las plazas, Amado. Fue y... hecho en un taller aquí en San Francisco. Sí, sí, fabuloso, sí. fabuloso. Sí. Con relación a las plazas, eh, los parques. Eh, eh, lo que tiene que ver con, con la señalización de San Francisco, con lo que tiene que ver con la descontaminación, de, de, o sea, con la de Desarrabalización la de los espacios públicos y la visual. Realmente la ha sido un trabajo visual. fabuloso el del alcalde. Y ojalá, ojalá que el, el alcalde que lo sustituya mantenga eso así. Porque los parques, tú vas y tan limpio. Sí. Los parques, por ejemplo, el Parque Duarte de San Francisco de Macorís, que es el central cuando tú vas los domingos no tienes espacio para, para porque que todo el pueblo se vuelca, se vuelca para allá, entonces ahora sabemos que también el parque de la, eh, en la Plaza de los Mártires también se llena mucho, este parque que no iba nadie sí. eh, esta plaza Mira, va a ir mucha gente de bueno, ahora en adelante, o sea que hay que destacar esa parte de la este localidad Este parque, el Parque Duarte San Francisco fue elegido por el comando de campaña de estrategia para hacer un anuncio ahí con los jóvenes para la campaña de Luis eh, hasta, hasta mayo por la belleza del parque. Sí, sí, Mira, es fabuloso. Quiero destacar algo en alusión a, a lo del parque Juan Ventura Simón. Eh, eh, vamos a decir un breve dato Juan histórico. De Juan de Dios sí, ventura, Simón. ventura Simón, un breve dato sí. histórico. Eh, hay que decir que este señor fue piloto. Eh, sí. Estuvo... Él eh, era piloto eh, de la Fuerza Aérea Dominicana, eh, e incluso era el piloto privado de Trujillo. Sí, pero entonces él varios. dejó de lado eh, la cercanía a Trujillo. Claro. Y se dirige hacia Puerto Rico para buscar un grupo de guerrilleros, un grupo de gente dominicanos, de ciudadanos dominicanos, para combatir la tiranía de Trujillo. Mucha gente, se... ayer ya me ese preguntaba. Es un proyecto que venía desarrollándose en el exilio. Había... Sí. Ya, además de la invasión de, Cabo Confi... de, Cabo... de Cayo Confite, que había fracasado, se tenía planes de hacer otra. Con el perdón sí. tuyo, vamos a escuchar una llamada. Claro. Una llamada telefónica. Adelante, buenos días muchísimas gracias buen día este son muy muy especiales ustedes para nosotras y es que ella ya, ya debe de poner el ejemplo debe de controlar sus impulsos así ¿Su es que no les quiten ¿Su belleza a, Su al programa ah, no, es, que yo, es, es, es que yo soy Amarrar así, sus demonios es que yo soy así es mi naturaleza Muchas gracias. Si además, gracias, si, gracias Si me controlo, entonces no sería yo Sería Israel Carolina Bien, Carolina. entonces, eh, este dato Histórico que ayer le, le preguntábamos Precisamente a Omar, y que mucha gente Se nos acercaba, y decía que qué tenía que ver el avión eh, En el parque, y esa no es da, la historia claro. Y no sé por qué No he ido al parque, si le ponen Si tienen el dato histórico a modo No sí. sé si en la imagen se puede ver, apreciar Si lo tienen, eh, alguna Una exposición donde diga de qué se trata Y el qué la cuestión fue que la invasión, la invasión que se hizo el, el, el junio 14, el 14 de junio. 1959. El 54, ¿no? no, no Confírmamelo, 59 la fecha, fue. 59, 59, pues, 59. Okay. bueno, la de la, la invasión del 14 sí, de junio. del uh -huh. 1959. Sí, la idea 59. Era traer tres frentes, que, que porque ya había fracasado Cayo Confiste, al fracasar cayó Confite, pues bueno, vamos a hacer una estrategia diferente, entonces, eh, Constanza Maimón y Estero Hondo uh -huh. Juan de Dios Ventura, que estaba en el exilio fue, fue reclutado para que pilotara la parte que iba a entrar por aire, porque él era un brillante piloto eh, de la Fuerza Aérea Dominicana había sido piloto de Trujillo y eh, había sido eh, eh, oficial de la Fuerza Aérea y llega por Constanza, en el aeropuerto de Constanza. Cuando llega eh, ya las otras dos, esa, ella fue, esta fue la tercera avanzada que llegó al país. Lo que quiere decir que ya las otras, ya el ejército sabía de la existencia de la invasión y inmediatamente desembarcaron a ese grupo lo estaban esperando. Sí. Él fue uno de los primeros que mataron sí, sí. Eh, Juan, Juan de Dios Ventura que incluso Juan de era... Dios era don Franco Macorizano, nacido aquí en San Francisco, creado aquí y además eh, es eh, pa pa pariente de los Simó. Ah, tenemos una llamada y luego. Sí. Buenos días. Buenas. Buen día. Buenos días. Pero no me yo, porque... Mi amigo Yan Yan. Sí, a su orden. Es Pacheco. Pacheco, ¿cómo está Pacheco? Sí, yo tengo tiempo que ya soy jubilado. Ah, okay. <risas> muy bien gracias él es jubilado sí, eso, y siempre nos siempre ve estoy aquí claro. viendo el programa con relación a la, al éxito no verdad el desempeño del señor Ale Díaz, en la sindicatura Ay. nadie puede ser medio que entender que en cuanto a los parques un trabajo excelente sí, es decir sí. la desrabalización del parquecito de los mártires la salida Santo Domingo es un éxito y todo el mundo debemos aplaudirlo y reconocer esta labor ...igual que en la mayoría de los parques... ...pero en cuanto a lo que es la señalización... ...ahí entro en contradicción con el amigo Jan... Uh -huh. ...en el sentido de que San Francisco es un caos... ...yo nunca había visto... ...tanto desorden en el tránsito... ...y fundamentalmente se debe a la falta de señalización... ...porque se señalizan un poco en el centro... ...el casco super urbano alrededor del parque... ...pero de más, el, la demás parte de la ciudad... ...no tiene señalización... ...además... ...la me yo no sé para qué existe la ME aquí... Porque tuve ves carros que penetran por una calle, que es de una sola vía, igualmente hasta la policía a veces, que a menos que no vayan persiguiendo a una persona, no deberían. Pacheco, Entonces, pero oye Pacheco, Pacheco, es, déjame terminar. no, pero óyeme, oye, pero óyeme yo, esto, yo Pacheco, Pacheco, óyeme esto, el problema está en que eso más bien es de Dijeset y no del ayuntamiento. La ley 6317 le da al ayuntamiento la posibilidad de tomar decisiones en temas de tránsito, pero tiene que ser en coordinación con DGC y en coordinación con Intran. Entonces, no le puede, no le cargue el dedo, el dado a, a, a, al síndico, porque eso no es un tema de él exclusivamente. ¿Comprende? Eso te quería aclarar. ¿El municipal qué es? Tiene que ver con todo. No, no, no, está equivocado. La ley no dice eso. La ley no dice eso, Pacheco. La ley no dice eso. ...solamente para dar empleo, Amado, y tú sabes que es así. Pacheco, ley... el, el trabajo de la DGT aquí es, es muy pobre. Bueno, pero se trata de Pacheco, ser... pero ah, cuando, por ejemplo... Aquí, Pacheco, cuando usted entra... Es que se le reconoce, y eso todo el mundo tenemos que reconocer. ¿no? No, sí. y la transparencia en el manejo de los recursos del ayuntamiento. Pacheco, no podemos ser mezquinos, porque también la transparencia en el manejo de los recursos... Eso oh, hay que tomarlo en cuenta. El asunto del, de la, la contaminación visual, el asunto de los letreros. Eso se le reconoce. Yo pienso oye, que la. Una... situación Me dicen algún empleado de ayuntamiento que no han pagado todavía. Sí, pero eso, pero eso es un día. En enero nunca pagan sí, eso. En enero. un día, un atraso. Acuérdate. Acuérdate. Que, okay, que claro. en, en, en toda eh, la Pacheco, pero mire, cuando usted entra a San Francisco de Macorís, por ejemplo, en la avenida Antonio Guzmán Fernández está totalmente señalizada. Cuando usted entra a la Salcedo, está totalmente señalizada desde la punta hasta, la, hasta, hasta que termina. Cuando usted va a la Bienvenida Fuerte Duarte, está totalmente señalizada. O sea que la mayoría de nuestras calles están señalizadas. Sí. Y por favor, hay, hay, por eh, favor, un hay una responsabilidad de eso, de social, hay una responsabilidad social de cada quien, porque aquí hay gente que aún viendo el semáforo en rojo se mete, por Dios. Si sí, no, y sí, los sí. semáforos o sea, están funcionando. Y no, puede, y no hay un policía en cada esquina para que te paren. Hay Dios. que entender eso. Pero, bueno, no, no, no le podemos dejar, no, dejar esa parte solo a, a las autoridades. También uno tiene una responsabilidad no, social. No, y lo del tránsito le corresponde parar De no violar una, una dirección... No, no, claro, ven, claro. ven, di, di, di, dilo aquí, porque tú hablando ahí, uno, la gente dice ¿con quién es que están hablando? Ven, sí. ven, ven, ven, siéntate aquí, siéntate ahí mismo, siéntate ahí mismo. Dilo, dilo ahora, que decía Génesis. Que que estábamos haciendo vi un análisis que se hizo a través de todas las ciudades, y recuerden que ahora mismo hay más vehículos que antes. Sí, sí, y aumentó. entonces verdad, eso ha aumentado. El, exacto, eso ha no solamente ha aumentado los tapones en el mismo el San Francisco, que el mismo Marino Zapete cuando vino me dijo, Génesis, pues yo no sabía que aquí había tantos vehículos. Entonces, mil. Hay muchos vehículos y hay sitios. Por ejemplo, bueno, ustedes. 65, no solo que mil tenemos vehículos, está no difícil. No no Mira, no no hay... veintia. 65 mil motocicletas. Cuando hablamos del tema del tránsito. O sea que eso ha o sea, eso también es un punto que no es culpa del ayuntamiento, no, sino no, no, no, claro. que la, la estructura que hay de, de vehículos, era cuando antes había menos vehículos. Claro, Ahora que hay más claro. vehículos es mucho más difícil. ella me, me mencionaba la señalización. Recuerda que la Castillo con Libertad, antes solamente había dos carriles que tú seguías y doblabas, pero ahora hay un carril que te puede señalizar para que tú puedas doblar por los baros de Castillo y te puede mejorar un poco. Pero aún así es difícil mejorar el tránsito. Aquí vimos San Francisco. Mira, eh, hablar de, del ordenamiento del tránsito es mucho más complejo. Y como bien dice Amado, o sea, no es competencia directa del ayuntamiento. La parte del departamento de tránsito que se entiende que el señor Canela eh, ha hecho una gestión considerable en comparación a las anteriores. Nosotros, eh, de, decía Génesis, el aumento del, del tránsito... De, de los vehículos causa, causa congestionamiento no tenemos una institución de que hace o ejerce el rol que le compete porque aparentemente solo están postrados en el parque Duarte y además la cantidad de, ame, de, de agentes que tienen no es suficiente pero la función de ellos es poner multa Básicamente no es un ordenamiento real del tránsito. Otro de los factores que tenemos es eh, la educación ciudadana. Aún una calle no esté señalizada. Usted sabe que no se puede poner en doble parking, amigos televidentes y un sinnúmero de acciones que nosotros hacemos de manera irresponsable que no es porque la haya DGC o no, porque el ayuntamiento esté o no. Y cierro diciendo que en la parte alta de la ciudad, en los sectores hay que decir que la señalización no ha llegado acá. Nosotros entrevistábamos a Canela, el, el encargado de ese departamento del ayuntamiento, y le decía... Nosotros no tenemos los recursos, no hemos podido llegar a esos sectores y nos estamos preparando para poder señalizar. Los barrios no están señalizados. Usted pero se mete que por allá arriba. No están no sí, sí, pero decir cómo se llama. Sí, pero decir cómo se llama el sector. Señores. Usted no sabe cómo salir ah, ¿no? bueno, bueno, de bueno, aquí, bueno, ya, por ya, dónde señores, sale. Entonces, tenemos hay una, esa situación. Hay una situación alrededor del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís. Eso es terrible. La gente tiene sí. la, el pupé. De ver una entrada de un parqueo, por ejemplo, sí. como el caso de mi oficina, al lado yo tengo un parqueo, sí. y la gente ve la entrada y se para medio a medio a la entrada. Yo he tenido muchísimas más, tuve una discusión con Galvez. Yo, no, no, yo no. no un Galve, el, el, Galvez, el, el, el, el, el, el comunicador. comunicador. Una figura, sí, sí, sí. Galvez. Paró medio a medio y cuando yo le reclamé se puso bravo. Oh, pero ven acá, no joder, eres tú el que está ¿Es mal no soy Llame cano, la grúa. Cuando le llame la cuando grúa. Grado. Claro, el domin... No, yo he llamado a Canela, lo he llamado varias veces para eso, pero siempre la grúa no, no, no está, no tiene, siempre hay problemas. Bueno, no me ha podido servir realmente. No digo yo que sea. Hay <risa> una sí sola no. y que me imagino que tiene muchos problemas. Pero la gente tiene que aprender a respetar las normas de tránsito. Eso no es del si problema no del ayuntamiento, señores, ni de la DGC. Ningún ayuntamiento, ninguna DGC, ninguna entidad va a poder resolver el problema de tránsito si nosotros no aceptamos que, nos, que cometemos errores y que tenemos que dejar de cometerlos. ¿Por qué me cruzar un semáforo en rojo? Eso es increíble. El riesgo que provoca cruzar un semáforo en rojo. Sí, hay una cosa que la gente no entiende en la vida jurídica se conoce una teoría que se llama teoría de confianza la teoría de confianza lo que quiere decir es que si un cirujano va a hacer una cirugía, confía en que el anestesiólogo ha colocado la cantidad exacta de anestesia para que el paciente no sienta dolor, eso mismo pasa con el tránsito, cuando un semáforo me cambia en verde, yo confío en que Génesis, que viene en la transversal, en sentido contrario no se va a meter en rojo por eso cuando me meto y me choca fue porque él no cumplió con eso. Claro. ¿Me entienden? Claro. Entonces la gente tiene que entender eso. Usted se coge se corre un semáforo en rojo y usted puede provocar muerte, mutilaciones, dolores, daños, pérdidas económicas, de todo, por Yo favor. Voy a votar... Ese es otro aspecto. Yo claro, en mi tiempo voy a agotar algunos de esos La elementos. ley 6317 tiene un capítulo para los peatones. También los peatones es se otra. les puede aplicar multa. Claro. Peatón. Vamos a WhatsApp y más adelante vamos a continuar tratando estos elementos vitales para que haya mayor afluencia y que haya una, vamos a decir, eh, un mejor Ay. manejo de los ciudadanos o los conductores en las calles y los ciudadanos y todas las instituciones que tienen Ay. que ver con esto. Vamos a iniciar con WhatsApp Ay. Juan Paredes nos escribe Buen día, Rafael Díaz Juan Bos, atención Rafael Vamos a ver qué dicen Ay. La camioneta roja que estaban desmontando Fundas del plan de la presidencia Ay. Es una coincidencia Que la compra sin licitación De los 380 500 300, ¿cómo es? 380 millones 504,298 504, mil 50. Pesos es, eh, él dice que esa es una coincidencia Dice, la casa donde Juan Bosso, Rafael Díaz Estaban desmontando las fundas Ay, Está en la Juan calle Colón Juan. Donde él frecuenta te... o vive Estás usando, según ese amigo Televidente, Juan Paredes Pacheco Ah, pero ese Pacheco, oh, sí, eh, Pacheco. Eh, Dice Pacheco que tú Estás usando los recursos del Estado Para beneficiarte Rafael, siempre estás activo en el programa Espero que Ay. nos esté viendo Félix Rosario, borró el mensaje, escríbenos Félix y Leonel Ureña nos manda esta imagen que ha eh, caminado por todas las redes y los medios vamos a ver en esta que nos manda ay no, ¿cuál será el próximo síndico? ¿Y ¿quiénes ese, son ellos Cristian? pero es el de pero Pitín. El de, Arenoso. de Arenoso. Bájalo, el de Arenoso, es el de la, de, la, de, la, de la izquierda el otro no sé quién es dice, ese que es de, de, del PRM uh -huh. okay. dice que está 280. bueno o sea, Falta. digital. Uh -huh, uh -huh. Jesús Vargas dice 30 años para Marlin Ah, bien, ok, Gerald que nos mandó Esto, parte del Parque Juan de Dios Ventura Simó, una gran obra Dice, de nuestro alcalde El cual será inaugurado El, pro, eh, el primer mes de, En el primer mes De la gestión 2020-24 okay, ¿Cómo ya? el primer mes de la gestión? Sí. ¿Será por en enero no es? 2020, 24. ¿Qué día van a inaugurar el parque? No, no, no. las inauguraciones están prohibidas. Está, está prohibida. que... Todas las la, la divisiones públicas sí, pero es, es el tienen que, ina... que, tienen el que inaugurarlo mes... después del 16. Tienen que inaugurarlo después del 16. Si ellos lo hacen, nosotros no lo podemos hacer. Sí. Bien. De mañana.